Estamos de vuelta, mis amigos, con ustedes en su programa de mañana. Más mm. contenido del programa. Más pleito. <risa> y, y, ¿Y de qué tú te ríes? No, no, pero te estoy preguntando si hay otro pleito. Porque si hay otro pleito. No, yo estoy buscando la yo fotografía voy, aquí. Yo voy a coger mi maletín y me voy. Yo estoy buscando la fotografía no, no, aquí de una foto que se, la, la foto que se hizo Luisa Binader acompañado de Leonardo Matos Berrido. pero antes? ¿Qué le, le hicieron antes, hiciero antes? no hicieron. Eh, Leonardo que Matos Berrido, Oye, el, el presidente de la Lidón. Pero espérate, vamos, vamos, a, vamos a la entrevista y ah, ahorita okay. hablamos de se eso. Se a buscar la foto. Eh, ahora, lo que tú buscas la foto y, te, y te... Te calmas. Eh. No, sí, no voy a jugar. Sí. Oye, tú no puedes decir eso, eso está bien. Bueno. Vamos a presentar a... Nuestro invitado doctor... de hoy. Ramón Flores. Ramón Flores, dirigente comunitario, una persona que siempre le hemos visto involucrado eh, en los diferentes temas que competen eh, sí. mayormente al sector Vista del Valle, pero a toda la comunidad de San Francisco. Qué bueno tenerte por acá, Ramón. Buenos días. Sí, muchas gracias. Muy buenos días a ustedes y a toda la vasta audiencia, ¿verdad? Bendiciones de lo alto a Dios. Las gracias por la oportunidad de un día más. Y de estar aquí poder compartir con ustedes y un programa tan interesante y visto en la región y el país. Ramón, eh, ¿qué pasa en Vista al Valle? ¿Qué pasa y qué no pasa, verdad? <risa> Mira, el Gran Vista al Valle no es un secreto para nadie, que es la zona que más ha crecido sí. del municipio. Y por ende, por la densidad de su población, merece más atención, más inversión, ¿verdad?, de parte del gobierno municipal también el gobierno central pero no está sucediendo esto nosotros como dirigente y voz de Vista al Valle eh, estamos aquí porque queremos que el nuevo gobernador le preste la debida atención al Gran Vista al Valle que lo compone más de 20 sectores, un conglomerado enorme que hay tantas precariedades, tantas necesidades, sectores con 30 años de existencia y que todavía no tengan aceras, con tenis, afirmado que no tengan eh, ni siquiera el puente sobre el río Vigado que se prometió eh, yo quisiera que un ingeniero llame o diga ahorita por el whatsapp esto que, ¿qué estamos, tiempo... viendo acá, esto que estamos viendo acá, estas imágenes Sí, gracias eh, esa parte ahí que estamos viendo es eh, las cañadas, zanjas que tenemos, que hay un problema serio, hay que inapa y el gobierno central deben intervenir porque tú sabes que no tenemos sistema cloacal, que es otra necesidad eh, uno uno. En Valle En Gran Valle no hay sistema cloacal. Hay, de eh, hay que recordar que Valle es un sector de San Francisco de Macorís, para la gente que nos está viendo en Samaná, en Salcedo y otros lugares de... Sí. País. ¿Ustedes tienen mm. eh, eh, información de la densidad poblacional de Vital Valle y la extensión? ese de, dato? Alrededor de 17.700 personas. Sí, y puede ser un poco más, pero es una cantidad, mira, que, que, que suma, multiplica varios distritos municipales Cabón. que no tienen mira, una densidad eh, como esta. Yo respeto mucho y saludo a, a un joven que ayer nos expresó que él es seguidor de este programa. Y dice que sigue desde mucho tiempo a Fulvio, a Francis, y a todo el que es del elenco en esta nueva etapa. Es Israel Ceballos. Le gusta de mañana. Saludos para Israel Saludo Ceballos. Para Israel. Gracias, a Valle Y le preguntaba que cómo estaba la situación de Víster Valle, porque sabemos que como todo el país, eh, las drogas ha asumido a muchos jóvenes sí, sí. en este problema, esta enfermedad que ha llevado tanto dolor a la familia y, y madres que sufren a diario porque sus hijos se lo arrebataron en el barrio. Y yo le preguntaba y te lo pregunto a ti que cómo se convive, si incide mucho el problema de los puntos y las drogas y si las autoridades en, en Vista Valle están haciendo lo propio, aunque me han dicho que las juntas de vecinos están tomando partida Sí, sí, gracias. Mira, eh, sobre las drogas, eh, en Vista Valle se ha controlado un tanto, porque eh, tenemos líderes que cuando quieren instalar un punto de droga, vamos donde la persona, la comunidad apoya. Por ejemplo, eh, a dos esquinas o tres esquinas de mi casa, eh, en un callejón, hace un tiempo instalaron un punto de droga. Entonces se le dijo, fue don, se fue donde los dueños, ¿verdad? Le dijo, miren, no queremos ese punto de droga acá. Eh, no, que, que, yo, ¿cuánto? ¿Todo que si viene? no se van, vamos a quemarlo con todo el casita. Le dijo la comunidad. O al otro día ellos tuvieron que irse. ¿Y cómo ellos lo hacen? O sea, ellos van del mismo sector y, y arman sus cosas. No, pero normalmente vienen de otros sectores. Ok. Y, y buscan eh, algunos jovencitos de estos que ya han caído Adectos. en la adicción. Exacto y se aprovechan de ellos. ¿Cuál es la, la mayor demanda que tiene Víctor Valle ahora? Porque tengo entendido que Víctor sí. Valle tiene como 13 eh, pequeños barrios dentro de... Sí, más de ahí, más. Mira, por eso estoy aquí. 21 me dijeron algo así. Fue. Sí, por eso estoy aquí. Porque no se han atendido. Ni, ni desde la alcaldía eh, como debe eh, decía ahorita por la densidad poblacional, no se ha invertido el, el presupuesto que le correspondería a Vista el Valle. Por eso nosotros... En la distribución equitativa. Exacto. Por eso nosotros estamos, ojalá que la nueva alcaldía, ojalá que, que sea el chino, que gane, por ejemplo, de Alianza País, que tiene una propuesta muy buena. No, porque hay dos chinos. Eh, bueno, me refiero al chino Tavares. No, al eh, chino Tavares. Eh, que trabaja ah, aquí bueno. en Telenor también. Eh, Juan Francisco Tavares, profesor. ¿Por qué te digo esto? Porque nosotros como dirigentes. Yo creía hemos... que Fubio se adhería a la línea nacional, no a la local. Sí, sí. Pero no, no puede haber. Se refiere a ¿verdad? No sí, sí. La política se sí puede pues haber. Yo dos sé chino. que tú eres de lo que empuja también con, con lo de abajo. <ríe> no, no. Entonces. <ríe> rompan el acuerdo. Eh, por ejemplo, una delegación municipal que un alcalde o alcaldesa puede solicitar, <ríe> la verdad, la sala capitular puede aprobarla que en el país existen, por ejemplo en Santo Domingo, delegaciones que se han creado donde ellos, ellos administran sus propios recursos, se pone una oficina y entonces los recursos son más equitativos, se, se, se hace Mira, de una manera eh, más. Eh, te tengo que advertir, es que no lo permite, la ley de, de la ley municipal. municipal no establece ese mecanismo. Lo pueden hacer adredes por un mecanismo de de solvencia moral desde una alcaldía que lo promueva, pero no está estipulado que una administración a ad dos eh, establezca manejo de lo público municipal. Ahora, la visión que se debe de tener desde un municipio es que debe, en la planificación, tener conciencia de cuál es el territorio que le corresponde y a dónde se concentra la mayor presión o necesidad de inversión. Exacto. A partir de ahí, ustedes yo les sugiero que deben de procurar empapar bien a la comunidad para participar, que cada año los ayuntamientos están obligados por ley a abrir ese espacio y que allá un cabildo abierto es fantástico por la cantidad de personas. No se ha hecho un cabildo. Eh, esa, esa, esa, esa es la cosa, no sé si ustedes, eh, me parece que sí, porque este programa siempre está atento a todas las Pero no, no, aquí no me ha llegado ninguna información. Eh, de oh, la, no, de no. la situación que tuvimos ahí frente al ayuntamiento, donde una gran cantidad de juntas de vecinos ¿Le fueron a, a reclamar okay. porque no se nos invitó. Por ejemplo, yo que soy la voz de viste Valle, que lo he dicho por ello, porque soy el que más uh -huh. procuro y defiendo Vista el Valle, yo no me enteré de ninguna asamblea de presupuesto participativo cuando sí. la ley establece que todo ciudadano tiene derecho a participar, a informarse eso es un cuadrante. No, ahí. ahí fue donde se hizo eh, una proclama, si se sí, quiere una solicitud no al alcalde a de luego. que continuara ah no, pero eso nunca ha habido abierto lo que se hizo el alcalde invitó a presentar ya no, no, no, los no resultados de un presupuesto que él está presentando No, no es esa incluso parte, discutimos refiero. Sócrates y yo, porque en un momento yo le decía, pero ven acá eh, y Sócrates me explicó que era una un mecanismo de hacerlo público desde ya, que la gente los distintos sectores supieran que el Exacto. alcalde estaba presentando ese presupuesto, que así que cuestión ser. de que no resultara un cambio radical y quedaran las comunidades fuera que yo le, le compré ¿Qué eso, fue lo que pasó es así, eh, no, no se invitó abiertamente, no se invitaron todas las juntas de vecinos, incluyendo eh, bloques como Cuesta Blanca eh, Espino, la de Vista de Valle, la mayoría no se invitaron, o sea, en vez de participar a mí me que hay en El Salvador Tenitén eh, claro, eh, en, en vez de participativo... En el Manhattan jugar... creo que hay obras, según tuve mirado te, te voy a hablar de eso ah. ahora, tengo unas imágenes en el WhatsApp que quiero que la coloque Sí, vamos a ver. Eh, en vez de participativo es consultivo y no debe ser así. Incluso hay países ya más actualizados, más modernos, que invitan por la televisión, por la radio, eh, hasta con guagua Anunciadora, anunciando asambleas de presupuesto participativo, porque no solamente el presidente de la Junta de Vecinos que tiene derecho. Tú lo sabes que tú has sido regidor. Sí. Todo ciudadano tiene derecho, dice la ley, sí. a participar y decir cuál es la obra prioritaria sí. que tiene su sector. Y eso no sucedió. Es que un ciudadano no es el que puede determinar cuál es la obra prioritaria que tiene un sector, pero se la las comunidades. Las comunidades son las que tienen que reunirse en asamblea sí. y determinar cuál es la obra prioritaria que quieran. Y en base a esa prioridad que establecen, entonces se invitan al presupuesto participativo. Si usted... No ha sido un presupuesto participativo, entonces, porque usted no tenta la representación de Vita del Valle, porque sí han ido representaciones de Vita del Valle y el parque más importante que tiene cualquier barrio de aquí de San Francisco de Macorís, se acaba de construir en Vita del Valle. Y en Vita del Valle se están haciendo más de cinco obras en Sin este momento. Valle. Entonces... Oye, Sócrates, O sea... Dijiste? Las asambleas. U ¿Usted conoce a, a, a, al señor, un señor Rubio? Eh, que... Camilo. Se hicieron asambleas no, ese, ese, ese está todos los días en el ayuntamiento. Yo no sé si es que trabaja como allá. Un, como, pero, no, no, no. Él, pero, él, él, él, él es un, un, un activista porque, social. Porque no. ¿Se hicieron o no se hicieron las asambleas? está asamblea? todos los días no, no, reclamando, no, reclamando, no, reclamando, reclamando y haciendo no, cosas. No se hicieron abiertas las asambleas. Sí, sí, las asambleas asamblea. la asamblea asamblea. se hacen. Pero no abiertas. En la comunidad que se las asambleas yo he participado. Nosotros como programa, yo los reto a que lo soliciten por información, por el libre desarrollo de la información. Y yo quiero que, que tú me cierra. digas, ¿dónde en Vista Valle se hizo una asamblea? Te lo dejo de ah, pero eso, eso no es... Inmaculada no está controlado. viendo, que nos llame sí. para sí. Es que lo desempeñe. No, y des no, la gente de Vital unidad. Valle, que llamen también. Y ustedes vieron, o sea, <risa> que en, en Vital Valle no hayan Llámate hecho una asamblea y haya ido una persona sí. dada, eso es un problema de la comunidad Sócrate. que tiene que resolver. Es que no deben de seleccionar sí. a, a uno y dos presidentes de Junta Vecinos para ir a la asamblea. Ponto tú que la hicieron en el ayuntamiento, es que deben invitar a todos a todas las organizaciones como tú bien lo dijiste, y no sucedió porque tú viste que fuimos un grupo de presidentes, fueron ahí a decir que no fueron tomados en cuenta para la, la asamblea de presupuesto participativo, o sea, muchos lo que sectores decir que en que de Valle por ejemplo hay más de una organización, claro, bueno pues ya es otra cosa claro eso, eso que nada más no de en la que dirige Camilo hermano el fenómeno allá no estamos entendiendo, entonces eh, tú mencionaste alguna sobre él. quiero que me pongan las imágenes por favor que están en el whatsapp porque se, se hizo un afirmado, por ejemplo, en mi sector, Gregorio Luperón, excelente afirmado, pero miren esto, señores. Esto se hizo eh, hace una semana, me parece que fue. Los municipios, eh, esa, esa parte no es afirmado. eso es frente a la escuela nueva, que también es otro tema que traigo, que esa escuela la terminó la ingeniera y obras públicas que le corresponde a arreglar las entradas, asfaltarla, hacer la serie contena, y la cañada que está al frente también, que es una cloaca que van decenas de inodoro a caer a esa zanja, es un, una contaminación tremenda y está a escasos metros de esa escuela, que es una una necesidad prioritaria, señores, hay niños que todavía no están yendo a la escuela porque no hay espacio. Y esa escuela está terminada, pero obras públicas, señor gobernador, no ha concluido las entradas de la misma y el frente que deben arreglarlo. ¿Esa es la escuela nueva de Valle. Sí, de Gesemani se llama. Getsemaní. Está ahí en Pradera, Getsemaní, Ok. Eh, en los edificios de Niño López. Y entonces, miren esto, es un afirmado que se hizo recientemente y los municipios, en vez de estar contentos, yo quisiera que ustedes escuchen nota de voz que me mandan. Lo que están al grito, porque eso es un lodo, ahí no hay ni una piedrecita, eso es como un barro Debe ser terrible. Eh, que, que le han echado a la calle. Tú sabes que el afirmado lleva un buen material, se le pasa un rodillo, que incluso cuando llueve, en vez de ponerse malo, mejor se afirma más. O sea, ¿Qué se plantea para poder eso. resolver, por es ejemplo, un o sea, ¿Es directamente obras públicas que tendría que intervenir? No, el afirmado uh -huh. lo hace el ayuntamiento. Okay. debe hacerlo el ayuntamiento, a veces Obras Públicas obviamente hace proyectos completos uh -huh. que afirme y asfalta eh, como tú viste que hicieron creo ahí en, en Los Piantines, Obras Públicas, sí. que fue algo rápido, hicieron un tollo, ya se Primaria, trabajó, a, la producción la tollo, a producción a, a, que permita a producción que permita mira, mira, esto, excusame, mira sí. así debe ser el afirmado eso fue en Vista del Valle, verdad, en mi sector tú ves la diferencia entonces yo creo que la alcaldía debe tener cuidado qué material compra, porque quizás la alcaldía lo está engañando con ese material ay. y él no sabe hay un... Tenemos una hay, llamadita. Aló, buenos días. ¿Sí? Buenos días, sí. adelante. Buenos días, Cristian de los Weber. Saludos, Cristian. Cristian, sí, buenos días. Antes se nos convocaba como Junta de Vecinos. Y la Junta de Vecinos lo hizo a Sánchez Weber es conocida aquí. Sí. Entonces, nosotros Oye. tenemos alrededor de tres años para que nos hagan tres badenes aquí. Oye eso. Y lo último que tuvimos que hacer fue modificar el oficio y explicarle, hacerle contar que producto que nos fuimos invitados a la reunión de presupuesto participativo la asamblea eh, está en, en veremos ahora para que la sala no lo apruebe en la última sesión. Yo le estoy dando seguimiento a, a, a esa demanda. Eh, Muy sí, bien. nosotros en estas gestiones se nos hizo la veja perimetral, la cual estamos agradeciendo al alcalde eh, por la, por, el, por, esa, por lo que nos, se resolvió en esta comunidad. Pero es cierto de antes convocaban a uno, inmaculada es que la encargada, como dice Francis, a nosotros no nos convoca, no nos toman en cuenta, la mayoría para nosotros bueno. entender que eso fue una asamblea mañana. Pero están registrados allá en el ayuntamiento de claro, claro. promociones. Mira, nos escribe alguien en relación al tema que estamos tratando. Dice José Antonio Sánchez del sector Gregorio Luperón. Dice, buen día, bendiciones para todos. Bien por Ramón Flores, gran líder del sector Gregorio Luperón. Eso que él dice es verdad, dice el señor José Sánchez. Mira. Dice eh, Tati, dice Tati okay. que sí, que sí se convocaron para asambleas y que sí se hicieron asambleas comunitarias. Claro, claro, que Tati, hicieron. ¿quién es? Se y se, discu Rupín. se discutió incluso en el seno de la sala <ríe> capitular eso. Sí. Que hubo un momento en que la sala no quiso bajar. Pero quiero aclarar esto, miren. Eh, es una disfunción del gobierno cuando se mandan a hacer construcciones como una escuela, que el, la vía de acceso a esa escuela, no se la den al mismo contratista que está ganando el concurso. Uh -huh. Cuando una obra de acceso, una carretera se le otorga obra pública para que lo hagan. El ayuntamiento no tiene ninguna responsabilidad de hacer ningún informado y a ningún afirmado. No, eh, no a eso no me he referido. La, tengo es? una llamada directa a Inmaculada. Adelante, tengo adelante. Una, adelante. una llamada directa a Inmaculada. Ah, okay. Adelante, sí, adelante, adelante, sí. Eh, adelante. Buenos días, Inmaculada. ¿Tenemos el... Buenos días, Inmaculada. Sí, mira, Inmaculada, te habla Francis Rodríguez, ¿cómo tú estás? Nuestro interés Inmaculada. es que tenemos ¿Escucho? a Ramón de Vista el Valle y, ¿Y está oyendo Francis, espérate, está, la está, la leyendo, está, leyendo. está oyendo está escuchando Inmaculada que llama directo Sí, ya se escucha ya se escucha okay. o sea, a preguntarle pregúntale tú lo que quieras preguntar okay. Inmaculada tenemos aquí a Ramón, a Ramón Flores. Flores a Ramón Flores dirigente comunitario de Vista Valle que no lo, no lo han invitado a las asambleas comunitarias para las, obras las participativas. comunidades. Mira, mediante la, el presupuesto participativo para este año, nosotros, ya a los tres años y medio que tenemos aquí sí, en el ayuntamiento, sí, sí, el siempre llamamos a las comunidades para que lleven su solicitud de asamblea año tras año, de mayo a julio. Las, las comunidades o llámese las ondas de vecinos que lleven la solicitud, normalmente quedan dentro del presupuesto participativo porque se le lleva a asamblea comunitaria ahora bien mon sabe que él es comunitario de Vistalvalle valle y en este presupuesto participativo 2019-2020 se le llevaron a la comunidad de Vistalvalle valle cuatro asambleas comunitarias entonces por orden del señor alcalde, en este presupuesto participativo, nosotros extendimos y llevamos a Asamblea Comunitaria aquellas comunidades que no se les lleva nada en los cuatro años que vamos a cumplir. Pero aquí, los 136 barrios de San Francisco de Macorís, en la gestión de Alexía, no vas a poder decir que no se les llegó un presupuesto participativo. Much, muchísimas gracias Inmaculada hay otros sectores que dicen que no han sido invitados a la asamblea hay ejemplo? otros sectores que dicen que no han sido invitados por, por ejemplo el, el sector la castellana en los Weber le de vestir, le de eh, que esos es? muy bien, bien. que llevar su solicitud de los meses mayo, julio para solicitar, para solicitar que se le lleve asamblea comunitaria. Es decir, tres meses para llevar la solicitud de mayo a julio. Sí, y la persona que le habla a ustedes, ustedes saben muy bien, perdóname la redundancia, sí, no que nosotros siempre llamamos cuando vamos a hacer, el presupuesto participativo para que las comunidades lleven sus solicitudes. De Ese llamado no se escucha en parte. Si no tenemos una solicitud de asamblea comunitaria del sector, por ende uh -huh. es difícil. Ya una ya última se preguntita, se Inmaculada. ¿Mediante qué vía ustedes okay, hacen llegar la, hace la información tiempo. o llaman eh, a las comunidades a través de la televisión, hace hace llaman tiempo, por teléfono a los comunitarios? ¿Cómo lo hacen? Ahí tenemos a Fulvio, ahí tenemos a Francis, en eh, su respectivo la otra es compañera una de que se desarrolla. Nosotros siempre lo, lo anunciamos este año, realmente esa vez. Ya, en mayo, perdón, llamamos. Al programa y llamamos a la pero radio en, para, para solicitar, para convocar a las comunidades que pero lleven no las programa. solicitudes de asamblea comunitaria al ayuntamiento. Muchas gracias, Inmaculada. Eh, inmaculada, gracias. Señores, miren. difiero rapidito ahí de lo que ella dice, que, lo, que, hacen, que mandan la información, que llamaron al programa. llamen la solicitud. Eh, o sea, no es así. Se supone que debe de haber un plan de información, de mandarlo. No, yo debo reconocer que mediante este espacio, ella lo ha hecho constante. Pero cada, mediante cada un solo año. espacio. Bueno, este es el mejor, el que más ha visto. No, sea, pero como... Programa Carolina, de comunicación no no no, no, no, no es que no es eso, sino que es como un programa a a eh, de comunicación que tiene una institución pública ay, Es que la ley no dice de que, que, que la Junta de Vecinos debe yo hacer la solicitud, un programa la ley dice que el Ayuntamiento debe invitar directamente a esas organizaciones y anunciarlo no solamente por un programa o dos programas no, no, así, no. debe hacerlo público Ya lo notorio. saben, de mayo a julio está el espacio abierto para presentar solicitudes exacto, pero repito el ayuntamiento es que debe hacer la invitación la ley no dice sí, claro. que yo debo solicitar pero, ah, el, relación, el ayuntamiento debe hacer el ayuntamiento sí, que, está que debe de ah, con en en relación, mayor a, que ese, que lo con ha relación a ese discúlpame, con relación a eso, no sé quién lo hizo si fue una obra contratada o qué sé yo qué. eso no es un afirmado ¿Verdad? eso eso es un trabajo que se hace cuando en una calle todavía no se ha abierto una trocha no pasan vehículos va y se pasa un greda que no es el caso ahí ¿eh? que no debiera ser lo que se pase cuando se va a hacer una carretera porque lo, lo, lo que hay que pasar es otro tipo de vehículo pero va y se pasa un greda y eso que se echó ahí el caliche el caliche tú lo puedes mezclar con cualquier otro tipo de material porque el caliche tiene la particularidad de que no funciona con el agua ¿qué pasó con ese caliche? Piedra caliza, ese caliche no. pudo haber funcionado sí. perfectamente pero llovió o sea pero porque haya huido Tampoco tú puedes decir, eso es una porquería, no es una porquería, el caliche no reacciona con agua. Los ingenieros pudieron preverlo, pudieron haberlo hecho una mezcla con, con, con otro tipo de material, de subbase o de base, porque ese es un material primario que se utiliza para facilitar un acceso a, a lugares. Donde no hay calles abiertas. ¿Qué tiempo tiene Las calles estaban transitables, pasaban vehículos. Pues, entonces no debieron haber echado Entonces en los municipios, por eso se están quejando, porque está peor ahora. Claro, pero no esta, ¿esta situación Caliche. qué tiempo tienen? Eso hace una semana o dos que echaron eso. Okay. Entonces, eh, ahorita me mencionaba que cuáles otras demandas. Eh, está el puente sobre el Río Villado, una demanda prioritaria. ¿Y qué está eso? Eh, que el, el gobernador dice que el estudio de suelo. ¿Qué tiempo, un ingeniero que me diga? ¿Quién es ingeniero aquí? Sí, ¿Sócrata? ¿Sócrata? Ah, Sócrates, ¿verdad? Sí. ¿Qué tiempo se lleva a hacer un estudio de suelo para hacer un puente? Depende. Porque un puente, generalmente, si, si va a, a cruzar un río... Eh, tiene que tomar en consideración el caudal Hay muchísimas sabes situaciones que me de meses, meses, meses, meses Estamos hablando de tres, seis meses Meses, meses, claro que sí todavía Y se sobre habla todo para terminar de de, de, de, Porque después que se hace ese Ahora, estudio de suelo Hay que hacer nosotros, la elaboración del puente Y mira, eso no es tan fácil Hay que saber, y debo de decirlo Y que me entiendan Ustedes son una comunidad Que se han desarrollado Bajo un esquema Que no fue de planificación que fue llegando personas en unos terrenos que eran privados. Como la mayoría de los barrios. Bueno, te estoy diciendo sí. que me entiendas. Sí, sí, claro. Generan, como mayoría de los barrios, para te lo va a comprar, generan una carga social importante que la propia comunidad y los propios ciudadanos deben saber bien cuando arman su barriada. Ese puente, realmente, cuando uno lo ve, no tiene la trascendencia en el momento Que eso es lo que ha visto el Estado Pero sí hay una cantidad importante De niños, de personas Que van a sus trabajos y, su, y a sus Y a sus escuelas Y que andan buscando la parte Entonces, Hay varios sectores de aquel lado Correcto, entonces En esa parte Es que creo que la comunidad también Tiene que fijar una posición Respecto a su realidad Y creo que se ha avanzado bastante tenemos bueno. dos mensajes en relación a, a la entrevista que tenemos. Nos escriben de otro sector, eh, del sector San Vicente de Paúl. Buen día. Francis, yo veo el programa a diario y no escuché cuando hicieron, hicieron el llamado. A nosotros solos nos dieron participación el primer año de la gestión de Ale. No es a través de un programa que deben de hacerlo. O sea, deben de tener un mejor manejo pero de lo que tiene es que es ver. No es un programa cualquiera. Sí, Carolina. Pero, es, es, pero es un trabajo de comunicación. Ya okay, que creo ve el programa no, A eso que me y refiero. ella dice bueno, nosotros te llamamos, Francis, <coughs> sí, llamamos sí. a Fulvio. Y dice Tati, eh, dice buen día. Ellos sí hicieron la asamblea que se refiere al sector Vista del Valle sí. pero Ramón, bueno, yo les ¿verdad? repito ya, eh, miren, en conclusión sí. ustedes recuerdan la gran cantidad de presidentes de Junta de Vecinos que estuvieron frente al ayuntamiento, en el Parque Duarte, eh, quejándose porque no le tomaron en cuenta ustedes lo recuerdan, sí. ¿verdad? Que no soy yo que lo estoy diciendo claro. son muchos sectores y además Félix Rodríguez yo fui presidente de Junta de Vecinos eh, en la última gestión de Félix Rodríguez Feli hacía asamblea incluso en cada junta de vecinos, mandaba a hacer asamblea, y la hacíamos allá en, en, en mi sector por, ej, por ejemplo, en, en esos dos años ¿Cuál yo fui es tu sector de Mr. Valle. En Gregorio Luperón, Gregorio. segunda etapa en sí. esos dos años yo logré conseguir con el presupuesto participativo que se hiciera el club que se afirmara parte de la calle un, un alcantarillado de varios metros en cementar unos seis callejones bueno pues, Sí. y eso es interesante bueno. Entonces, eh, ojalá que se tome en cuenta esa parte de que se invite directamente, de que se haga realmente participativo y no quiero dejar de mencionar en el Gran Vista del Valle la necesidad, al nuevo general de construir también un cuartel porque hay un cuartelito y para la zona tan amplia que tenemos, debe haber un cuartel, verdad? no con dos policías allí no con... hay un 911 eh, hay una ambulancia eh, que está en la salida un, corredor. Sí, un, corredor. Hay, hay un corredor sí, sí, sí, sí. sí. Okay. Y, eso es más importante que el cuartel sí, y no quería dejar de mencionar eh, también que es muy importante Sí. Eh, la, la parte de las brigadas de limpieza que los saludamos de la alcaldía que ha hecho brigada, ha puesto brigada pero que ha puesto una sola brigada en Vistevalle es Vitevalle muy grande entonces la gente se queja eh, de que Y ellos mismos se quejan porque es demasiado trabajo. Estamos y Móvil Soluciones. Bueno. Móvil Soluciones eh, está haciendo el trabajo. Se está okay. recogiendo dos veces a la semana. La basura ha mejorado, eso, hay que Bien. decirlo. Qué bueno. Pero eh. queremos que la alcaldía eh, ponga por lo menos dos brigadas más en el Gran Vista del Valle. Saludamos la construcción del parque que, que se está haciendo, que ya está casi terminado, se va a inaugurar pronto. Pero son muchas, bueno, muchos barrios y muchas obras que se necesitan. Te sí, agradecemos muchísimo la presencia, Ramón, gracias, y las informaciones que nos a usted, trae dado. Gracias uno de los lugares más bueno, de los barrios más grandes que tiene San Francisco. O el más grande, ¿no? O el más grande. Sí, creo y el que sí. se le ha hecho más obra este año. Sí. Eh, Vista al Valle. Todo, Así es que gracias a Ramón Flores. Y se lo puedo traer aquí con datos.